quien riendo lo hace, llorando la paga. Ley de Vida. No te enojes ni pierdas la cabeza por una persona, que ya no está más a tu lado, y que encima te lastimó. Si la conservas en tu mente, si permites que siga en cada espacio de tus pensamientos, literalmente seguirá cavando dentro de ti, barrenando tu corazón, y haciendo que te duela más. Quítale a esa persona el único poder que tiene sobre ti, y es tu atención. No está en tus manos hacer justicia, y a la vida misma se encargará de hacer que pague por el dolor que te causó, y todas las cosas atroces que cometió en tu contra. La vida es larga para estarla desperdiciando en una persona que nunca supo lo que quería, y en el intento a ti te lastimó. Te juro que vendrá una persona diferente que hará algo distinto para ti, que te enseñará que el amor existe. Y para que esta persona haga acto de presencia, debes soltar a esa persona que aún ahora ausente te sigue haciendo daño. Ya no le des más poder, ya no permitas que te siga lastimando, lacerando o estrujando, porque al final y a partir de aquí, tú eres la única o el único responsable por dejarse lacerar, lastimar y castigar. Comprende que lo tuyo ya acabó que ya no hace falta que te sigan destruyendo, que el tiempo ya pasó, y que ahora es necesario, que busques tu espacio, tu lugar, y dejes ya de lado a alguien, que ya la vida sabrá cómo hacerle pagar por todo el mal que causó. Te juro que así será, te juro que llegará el día en que tú volarás, y ni te acordarás de ese que en algún momento tu alma descoció, te lo prometo te lastiman y actúan como si tú, los hubieras lastimado. No vale la pena seguir pensando en esa persona que te lastimó, porque en el fondo, seguirá haciéndose la víctima, pretendiendo que eres tú quien debería pedir perdón. Para esa persona, acostumbrada a lastimar sin que nadie le detenga, no importa a quién lastiman, jamás piden ni se disculpan. Perder tu tiempo con alguien que ya es experto en el arte de hacerse la víctima, es un juego que te llevará a perder los mejores años de tu vida, pensando en una persona que nunca estuvo para ti, nunca lo estará, y lo que es más doloroso, te seguirá haciendo daño aun cuando ya se haya ido. No vale la pena que te quedes a su par, esperando a que cambie o dándole tantos y tantos chances, pretendiendo que por fin te valore te quiera o bien te estime. Recuerda que desperdiciar tu tiempo así, solo te hará dañarte más, y extrañarlo cuando no está, será equivalente a enterrarte una daga. Recuerda que una mente ocupada no extraña a nadie, a veces te lastiman tanto, que cuando llega la persona adecuada, tienes miedo de volver a confiar. Una persona que te lastima y que juega a sentirse la víctima, no solo se roba tus años invertidos en una mala relación, y tampoco se limita a robarse tus días, por extrañarlo tanto a pesar de que te hace tanto mal, sino que todavía más lejos, su recuerdo puede sabotear inclusive la relación adecuada e indicada que estás destinado a sostener con la persona correcta. Tan así que te puede calar el recuerdo de una persona que nunca supo valorarte, que solo te dejó destrozado. Solo tú tienes el poder de dejar o impedir que esto siga sucediendo. Tú tienes el poder de dejar el pasado en el pasado e impedir que esta persona te siga hiriendo más de la cuenta. Así que no sigas consumiendo tus energías tratando de entender a uno que no te quiere. No espera quererte, ni mucho menos esfuerza, te digo la verdad. Esa persona solo saca tajada de ti, se aprovecha de tus bondades, encima de ello te dice que tú eres el que está equivocado, equivocada. Tristemente por más energías que gastemos, jamás seremos capaces de hacer caer en cuenta a esa persona que ésta tuvo la culpa. Así que solo nos queda confiar en las manos divinas de Dios y que él sepa dar a cada cual lo que le compete, nada de lo que tú hagas cambiará nada. Y por mucho que trates, no harás que la otra persona cambie, ni mucho menos le quitarás de la cabeza de que tú fuiste el culpable, la culpable. Porque todos somos el malo en el cuento de alguien, así que da igual que tanto tratemos nosotros de entender las cosas, siempre seremos el malo en la vida de esa persona que nos lastimó. Hay una historia que siempre me gustaba escuchar de niño, y era la de un hombre atrapado en el cuarto de un hotel siendo perseguido por la policía. Según el relato, este hombre habría matado a un policía, y era por eso que estaba siendo buscado y hasta sitiado por la misma policía. Al final del tiroteo, este hombre, malo, había escrito, «Debajo de la ropa tengo un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». Sí, este hombre al que habría quitado la vida a otra persona a sangre fría, se refería a sí mismo como un hombre bueno. ¿Qué podemos esperar entonces de aquella persona que nos jugó mal, que nos hizo daño, que nos fue infiel? Pues justo lo mismo, en su realidad todos son malos, menos él, menos ella. En su realidad ella es la única que actuó con bondad, y nosotros somos los malos. Comprender que sea lo que sea que haya pasado, siempre seremos tachados como los malos en la vida de alguien. Por eso necesitamos entender que buscar explicaciones, o esperar a que la otra persona haga o diga algo al respecto, o se disculpe, es realmente mucho pedir. La otra persona siempre estará metida en su idea de que tú fuiste quien actuó mal, muy a pesar de que todo lo demás diga lo contrario. Sin embargo recuerda esto, quien riendo lo hace, llorando la paga, ley de vida, es una ley natural de la vida, y la vida misma se encargará de darle lo que merece. Y es que el tiempo no borra, ubica, le da a cada cual lo que merece, y es por eso que necesitas entender, que por mucho que te hayas dejado lastimar por esa persona, esa persona jamás se acercará a ti a pedir perdón por todo lo que hizo, contrario a eso seguirá justificándose, tratando de explicar por qué tú eres la única persona aquí que tiene la culpa, la única persona que te debe una respuesta así, la única persona que te debe una respuesta así, la única que te puede pedir disculpas, eres tú mismo, tú misma por haberte dejado maltratar tanto. Ahora es el momento de hacer las paces contigo mismo, contigo misma, y dejar de pensar que el otro te debe algo. Lamentablemente por mucho que te pague, el otro no está en la intención de remendar aquello que él mismo rompió. Lo único que tienes, lo único de hecho, es a ti mismo. Solo te conservas a ti y solo a ti mismo, a ti misma, te debes una disculpa. Si tratas y tratas aún más con tenacidad, encontrarás la paz tras perdonarte porque al final eres tú quien se debe perdonar. La otra persona seguirá lastimando, lacerando, hasta que encuentre a quien la lastime y termine por destrozarle, entonces se acordará de lo que te hizo, hasta entonces pagará por la vida, quizás impune. Cosa que a ti ya no te debe importar, ya demasiado castigo tiene con haberte perdido y no haberte podido valorar, porque el no haberte sabido querer ya es un mero castigo. ¿O no? porque será difícil que la vida le permita conocer a alguien tan especial como tú, y dos, porque tú jamás volverás a caer en su juego otra vez. Así que si no te quieres volver a tropezar con la misma piedra de nuevo, ya no recorras el mismo camino, al final, para la otra persona, siempre, siempre, tú serás el villano, el malo. La herida que más cuesta sanar, viene de quien dijo que nunca te la iba a causar. Seamos honestos, en este punto, si la persona no te ama. No se preocupa por ti, es por definición un mentiroso, porque la persona que sí te ama, a la que sí le importas, hará lo que sea, te juro lo que sea para que tú nunca tengas que encarar una mentira, nunca tengas que encarar una realidad donde se han burlado de ti. Por el contrario, todo lo que hará, será para que tú estés contenta, contento, para que estés a su lado. Así que deja que la persona que te hirió, se marche. Suelta su recuerdo, suelta esas ganas de tomar revancha. Nada gana, nada obtienes, porque la ley de la vida, se encargará de darle justo en donde más le duele, y quizás, solo quizás, tú estés presente para verle así que no llores por esa persona que te hirió. No tiene sentido, no vale la pena, tus lágrimas son muy valiosas como para desperdiciarlas en un vulgar mentiroso. Te juro que tú vales mucho, y no estás para andar soportando esta clase de dramas, te lo juro. Te juro que vendrá una persona que cambie tu perspectiva, y es que la misma vida te presenta la gente correcta para tu amor, y esta aparecerá cuando menos te lo esperas. Así que ten fe, que tu dolor será consolado, y cuando menos lo esperes, alguien más arribará a tu vida, y le dará esa ternura a tu alma que tanto buscaste, eso tenlo por seguro.